Muy buenas, muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel, como no, vuestro canal de confianza, donde tocamos temas a veces muy tóxicos, eh, y hablamos de gente también muy tóxica. Hoy vamos a hablar, no de la comunidad de Sony, aunque sí que la tocaremos por, de refilón, no es el tema. El tema son los nipples, los pezones de Aloy. Veréis, hace unos días puse, eh, busqué en, en Google imágenes, es muy fácil, mmm, Aloy desnuda. Y la encontré. El mismo día que había salido. Eso ya demuestra la clase de público, la clase de público eh, más eh, salido, siempre está ahí atento eh, para modificar a Jill Valentine o a modificar a, a cualquier juego de Resident Evil o cualquier juego donde salga un personaje femenino bien, esos son los bots, son gente que modifica el juego, y ya está, punto, hasta ahí todo bien, cuando yo puse esas imágenes, alguien me preguntó sobre si eso realmente lo habían creado los desarrolladores del videojuego, yo le dije por supuesto que no, porque realmente los desarrolladores nunca hacen eso, a no ser que realmente vayan a utilizar un desnudo parcial o, o ya sabéis, un poquito encubierto, pero necesitan modelar ese, ese personaje, necesitan modelarlo y necesitan modelar el cuerpo, pues porque va a salir desnudo y. Bueno, o desnuda. Claro, Aloy, en principio. Que yo sepa, no hay ni siquiera una escena en la que Aloy tenga relaciones, por ejemplo, o que Aloy eh, se desvista en alguna cinemática o algo, no hay ningún momento en el juego en el que realmente sea necesario... Eh, ponerle eh, pecho a un muñeco que no se va a ver esto es algo que lo han hecho los de Sony para hacer eh, básicamente bueno, una campaña de polémica crear polémica directamente y, y así de paso cargarse algunos cuantos canales el caso es que cuando ya todo el mundo, cuando todo el mundo está mirando a el Ring, aunque está dando, bueno, está dando problemas. Bueno, eso lo del de Ring ya es, es, es increíble. Es increíble. Te tienen que dar hasta una, una, una clase. Tienes que ir a, a, a, a un a un sitio a estudiar o algo para poder eh, pase usted el archivo, no sé qué, no sé, cuánto pero qué hacéis. O sea, de verdad, todo eso, todo eso tenéis que hacer cuando pasáis en un juego de PlayStation 4 a PlayStation 5. Eh, claro, es que no tienen retrocompat retrocompatibilidad, no tienen esas funciones tan básicas ya, no sé, de guardado, de... O sea, cuando una persona cambia de consola, no tiene por... No, no está cambiando de vida. Sobre todo si está con la misma marca. Quiero decir, sus trofeos, sus... Los juegos que haya comprado, todo eso tiene que estar un historial o algo. Tiene que... ¿Qué pasa, Sony? ¿Qué haces? Y luego vienes con esta polémica... absurda De un chaval youtuber, exagerado como todos exagerado, hasta no poder más que ve ahí en modo, en modo foto hay 40.000 formas de a ver cómo encuadro esto para para ver si se ven algo los, los pechos yo no, no sé si buscaba pezones pero yo me imagino que si los buscaba sería por algo y si lo sabía, también es por algo es útil en el dentro del juego, no, no lo es, porque Aloy no, no, como digo, no hay ningún eh, momento en el que necesite, eh, fijaos, por ejemplo, si Aloy tuviera un buen canalillo y se vieran sus bubis, igualmente no se model, no se modelaría. Todo esto de aquí. ¿Habéis visto los bugs que salían en el, en el Assassin's Creed Unity? ¿Os acordáis de esas dentaduras, esos, esas cuencas de ojos? Bien, pues eso es lo que hay realmente dentro de todos, de todos, los, de todos los... ...personajes de videojuegos... ...de todos... ...incluida Lara Croft... ...por lo tanto... ...ponerle... ...los pezones... ...es a propósito... ...y eso lo ha hecho Sony... ...a propósito... ...porque tenía algún sentido... ...tenía... Uh, uh, ...algo que ver con la historia... ...no, no vaya a ser que, que... vayas a tener que cambiar la calificación del juego... ...y tengas que pedir las copias... en ¿eh, Sony... ...eso no quiere que... ...por eso... Estás intentando apaciguar las, las, las aguas, ¿no? Para que no que nadie hable mucho del tema, ¿no? Nosotros lo soltamos. Nosotros lo soltamos. Soltamos la cerilla. Cuando vemos que ya el, fu el fuego empieza a, a quemarnos un poco, lo apagamos. Ahí, aunque sea borrando cuenta de YouTube, etcétera, Da igual, nosotros lo vamos borrando aquí no ha pasado nada pero oye eh, que los pezones siguen ahí es que ¿para qué has modelado eso? dímelo, respóndeme ¿para qué lo has hecho? ustedes imaginaros por ejemplo que en vez de pezones le hubieran modelado un nepe un nepe pero bien gordo la anaconda de que, De fines Se la hubiera puesto... Así de gordo... Así de grande... Toma ya... Como el badajo... Como, como, como, la, como el brazo de un niño sosteniendo una manzana... Igualmente... No se vería... Porque ella lleva un traje... Tal y cual... Y para, para lo que viene siendo el juego... No necesita... El, el creador de, de videojuegos... No necesita... Que hacer eso porque lo único que va a hacer es que eh, vaya más lento el juego contra más cosas tenga que cargar y para una cosa que no va a haber nadie entonces se nota que lo ha puesto aposta para llamar la atención <risa> ya que no podemos llamar la atención con los con esta niebla volumétrica que, que aparece y desaparece ya que no podemos llamar la atención con la narrativa, porque es insípida, como la del primer orizo, y ya que no podemos llamar a la atención de ninguna de las maneras, a esta gente, a nuestro público, les vamos a dar una cortinita por donde puedan ver unos mezones. Y lo que más me encanta es la reacción, por supuesto, de, de todos ellos, o sea, como... Como, como una pandilla de, de monos salvajes madre de Dios el día que vean una teta de verdad os juro que el día que vean una teta de verdad van a conocer los 8K los 16K no van a, a, a, a chupetear nunca más una, una pantalla jamás a partir de ese momento de la caca ya es, no más pantallas no more <ríe> adiós ah, hace muchas gracias muchas, y por otro lado me doy cuenta de que también es una, una un movimiento bastante guarro por parte de Sony bastante guarro en todos los sentidos, no solamente porque estemos hablando de, de pezones ¿no? si eso es lo de menos, ¿quieres poner pezones? por los, da igual el juego no va a mejorar porque tenga pezones o, o deje de tener pezones o sí realmente el juego lo va a cambiar, simplemente vas a ver dos pezones y ya y ya, y ya es que ahí se acabó la diversión esa es toda la diversión que puede ofrecer Sony eso es todo el Elden Ring se está jugando perfectamente en todas las Xbox Playstation ni de coña Playstation 5 y esto es llamativo porque Playstation 4 va mejor y dices si tú, esto, ¿esto como puede ser por Dios, ¿Cómo puede ser ya lo hemos hablado en otros vídeos, no creo que haga falta ser redundante, pero es que es una estafa. Ya está, simplemente. Te están vendiendo una consola por el precio, por el mismo precio que la otra te lo está vendiendo. Y no te da ni una de las características que tiene la otra. No, ni siquiera puede competir con la Xbox. Ni siquiera puede competir con la Xbox Series S. La Xbox One es mejor que la PlayStation 4. Para que os vayáis dando cuenta de hasta qué punto ha evolucionado realmente PlayStation. Desde luego, con la PlayStation 5 no ha llegado a tocar, no, no ha tocado la NES. O sea, no, no. No está siglos atrás. Y encima de todo, como buenos estafadores, te lo intentan vender al mismo precio. Claro que sí, con dos huevos con dos huevos y encima nos quejamos y decimos que oye, que ganamos muy poco por las consolas joder en fin, señores esto es lo que pasa a día de hoy con el tema de Aloy y bueno, pues nada a pajearse a gusto se abre la vereda de pajas darle bofetadas al calcetín a darle a la sardina a limpiar el casco alemán a jalar el cuello al ganso <risa> para ustedes jugadores para ustedes yo estoy deseando de que me llegue el Elden Ring y poder jugar a un juego que si tiene que haber desnudo pues que los haga, ahora a Sony no le interesa esto, porque si no le cambia la, la calificación y a lo mejor el Horizon está para mayores de 13 años y ahora lo tiene que poner para mayores de 18. Pero es más que a los padres de, de, de los niños ratas ni, ni los quiere ni nada y se los les da los, los, los que quiere el niño. El juego este, anda, toma, con cállate, contad que te calles. Entonces no hay mucho problema, de la misma manera que he visto miles de veces cómo lo han comprado el GTA en las tiendas. Oiga, pero que. Sí, pero la que voy a comprar. con una, con una señora en el game, eh, había. estaba yo justo detrás y, y, de, y le decía al, al de la tienda, le decía, bueno, pero el juego este no es para el niño. Al principio de, de, de, de la historia del game no hacían esto, ¿eh? esto es ahora, porque les han metido bastante caña, evidentemente, pero ya con el tiempo pues ya, sí, ¿no? Ya, y algo algo dijo en la cabeza del muchacho, dijo tengo que preguntarle a esta mujer si el juego es para el niño, porque veo que el niño <ríe> se lo está llevando y el niño se lo va a llevar. Y él pelado de 8, 9 años, 10 años yo qué sé, pelado ¿eh? le dice el muchacho oye, pero este juego es, para, es eh, de mayores de 18 años, no lo puede comprar el niño pero no, no, para el niño que tiene que ver, yo, lo voy a comprar yo, claro, con este tipo de padres luego que se quejan tanto de la violencia y se quejan de que sus hijos sacan malas notas, en fin, no se dan cuenta de luego de que es que no están haciendo ni puto caso a las recomendaciones, que no es normal ponerle un GTA, lo he dicho cien mil veces a un niño de ocho años, porque luego en Twitter hablan como hablan, dicen lo que dicen. Y luego, este Es el resultado principal de la búsqueda. Y luego yo... Si pues yo no he buscado nada, Google... Google. A ver si, a ver si nos... Bueno, pues nada, amigos. Eh, vamos a dejarlo aquí. Eh, espero que los de Nintendo, los de Xbox... Y por supuesto los de PC. Y también algunos de... De Sony. Disfruten de los videojuegos. Al resto... Pues nada, que disfrute de estirarle el cuello al ganso, de estirar la sardineta, en fin, ya sabemos. ¡Ay! ¡Pájaros! ¡Pájaros! Hasta la próxima, amigos.